de hacer eso, te ataré al inodoro. Bien, sería bueno cambiar de escenario. Niñas, van a llegar tarde. ¿Para qué? ¿Para otro día aburrido, inútil y sin sentido? ¿A quién le interesa? ¡Ay! <risa> ¿No te cansas del mismo almuerzo todos los días? Para nada. Los beneficios de salud de un almuerzo bajo en grasas me hacen olvidar mi deseo ocasional por las patatas fritas bañadas con queso fundido, con chile picante... ¡Gracias! ¡Ah sí! Pues lo mismo de siempre puede funcionar para ti, pero por una vez, no puedo comer más emparedados de carne y queso. Hoy, compraré mi almuerzo. ¿Es día de carne y queso? ¡Bien! Ahora vamos a repasarlo, niños. Una molécula de bla con dos bla bla blas. Y una vez más para los estudiantes lentos. Bla bla bla divididos por bla bla bla. ¡Bien, niños! Es un bla y un bla y un bla bla bla bla. bla. ¿Vamos a los vidiotas? ¡Ya no lo soporto! ¡Es todo lo que hay! Escuela, idiotas, tareas... ¡Debe haber algo más en la vida! Uh, muerte cerebral Milo pepperán tiene un caso medio que los franceses llaman anui necesita algo nuevo y emocionante sugiero que vaya a la exhibición de fertilizantes Eso es uh, fertilizante es la palabra educada el para el musical de primavera castigo Escuchen, Monique jean la escuela llamada Roja por su actitud picante y su bello cabello rojo guía a los niños castigados a un juego musical de pasos rápidos. Castigo es todo lo que no es mi vida. Una ópera rock llena de emoción y controversia. Es nuestra oportunidad de arreglarlo todo. ¿Qué dicen? ¿Lo harán? ¿Vidiotas? Vamos. Sin leotardos de lentejuelas no hay obra. No escribí castigo con la intención de hacer que el público se duerma. Puedo recordarle, señorita Olvida La Sustancia, que usted solo escribió las letras y cualquiera con un diccionario de rimas podría haberle puesto letra a mi música. ¡Ay, esto no lo soporto! Créame, señorita, yo tampoco la soporto. Bien, que las audiciones comiencen. La, la, la, la, la, la, la, la.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 ¿Cómo te atreves a venir a burlarte de mis movimientos de baile largo? Esta es una obra social seria, no un espectáculo de locos. ¡Fuera! Pero soy la chica picante con el flamante cabello rojo. La parte de Monique Jeanvier fue escrita para mí. Nadie pasa más tiempo castigada. ¡Nadie! ¿Qué no entienden? Necesito un juego musical de pasos rápidos. ¿Cómo te fue? Ay, Creí que irían a los idiotas. Queríamos felicitarte cuando consiguieras el estelar No lo conseguí, ni siquiera llegué al final de la audición Mi destino es estar aburrida por el resto de la eternidad Escucha lo que dice Atascada en el mismo camino ¿Y te crees creíste la arrecife? Para siempre, jamás A un bote y el arrecife Hasta que deje de existir Necesita, Necesita algo que, algo que, que la, la tranquilice. tranquilice ¿Por qué riman? Si tu bebé ya te aburrió Ve de nuevo el viejo Geisel No. ¿De dónde viene esa música? Mira alrededor, es un pueblo genial Otros quince ni lo creen igual Ve con atención y te sorprenderás Justo frente a ti está, fiesta, ya verás. Bailo bueno, desde cuándo bailas? Hamburguesas, los helados, el pescado, buen bocado. Aquí el café es popular o para tomar o para charlar. Algo ¿Oh? que hacer al atardecer, el lago del parque puedes ver. Dale pan ¿Oh? a esos cisnes, lo comerán, eran tras... ¡Ah! No creo que sea divertido Mira alrededor, es un pueblo genial En cada esquina y callejón también Los aves de corazón, el viejo Heysel No es tan aburrido, ya lo ves En realidad buen lugar! Y aún no vamos a comprar Y si mis fondos pierdo yo, Crash me apoya como no Mira alrededor, es un pueblo genial Otros 15 mil lo creen igual Ve con atención y te sorprenderás Justo frente a ti está, ya verás Frente a ti está, ya verás. Ustedes son los mejores. ¿Hicieron todo esto solo para animarme? ¿De qué hablas? Bueno, ¿nos vemos mañana? Sí, hasta luego. Ah, de acuerdo. Adiós. Entonces, eh, gracias. Creo. ¿Cómo te fue hoy, Pepi? Bueno, definitivamente ha sido... extraño. Primero me echaron de las audiciones para castigo. Nicky y Milo trataron de animarme, luego todo el pueblo estaba cantando y... ¿Qué haces? La tarde cae, se mete el sol, y en todo el pueblo hay una voz. Cualquier persona, mala o buena, se pregunta... ¿Qué hay de cena? Hoy tenemos pollo ¿Pollo? ¿Qué te pasa? ¿Eres un pollo? ¿Qué? Yo no sé si es tan malo, o bien Pues pollo podría siempre comer Lo dije una vez, muy segura estoy yo T-O-L-L-O -l -l -o. Amo el pollo ¿Por qué los pollos bailan sobre el sofá? Pasaré, lo herviré, como sea, lo serviré. Al dorar o al hornear, su sabor te va a encantar. Natural, por variar, o crecido en libertad. ¿Por qué no? Oh, yo no sé si está mal o bien. Pues pollo podría siempre comer. Lo dije una vez, muy segura estoy yo. Feo. Sala de Pepi lo hacemos ¿ no te acuerdas de ayer En tocino buen jamón todo el puerco adoro yo hay un sinfín de guisos buenos todos ellos abro cerdos oh. Esta historia continuará muy ¿No? oh, bien la broma terminó. ¿Tú sabes de qué está hablando? ¡Ya saben! La cantada, la bailada y el acompañamiento de orquesta espontáneo. Díganme lo que está pasando. Pepe, no ocurre nada. Tal vez deberías descansar, Pepe. Actúas un poco más extraña de lo normal. <ríe> Últimamente, he estado bajo un poco de presión y creo que tenía música en mi mente después de la audición. Lo siento, es que... ¿No es un día sin igual? Mm. ¡Renacer es sensacional! ¡Oigan! ¡Es que nadie habla así! ¿Ah? En un día como hoy... ...soleado y feliz... Estudiar no es... No es para mí... ¡No urge enviar! Arreglos que esperen. Noticias que mandan. Se libre, buena gente. Me han de perdonar, pero el sol me hace cantar. Y si tú no disfrutas un día así, más te valdría morir. está loca, pudimos ser pisoteados Nikki, terminaste la sopa de letras de ciencias porque no encontré dermatoesqueleto Era engañosa, estaba en diagonal al revés ¡Oh! ¡Ganar! ¡Ya me aburrió! ¡No talo este árbol! ¡Los limpio mañana! ¡No compren! ¡No hay caso! Me han de perdonar, pero el sol me hace cantar no disfrutas un día así, más te valdrá morir. Ya entendí. Vamos, llegaremos tarde a la escuela. Muy bien, Pepe. Oh, qué ¿Qué? <risa> Ay, nunca había estado tan feliz por llegar a la escuela. ¿Podemos volver a la normalidad? Bien, mucha atención a mi lectura. No es una conjetura. Es una opción segura. Ya verán. Que hablar de fotosíntesis es útil y les va a servir. Anoten pues si vamos a cantar. La gente exhala CO2, es tóxico más básico. ¿A dónde está el oxígeno? Para eso las plantas son junto con el H2O. Este ciclo aún no acaba. La clorofila y agua van con luz de sol a combinar y romperán el CO2. Un ciclo es de diversión. <risa> Aprendan fotosíntesis, apliquen y hagan síntesis Hay preguntas, creo que no hay, pues procedo a revisar, Nicky ¿Dióxido de carbono? ¿Peperán? ¡Mi pluma, adiós! ¿Líder? ¡Este está de horror! Joven fuera del salón, aprendan fotosíntesis Es útil y les va a servir, atiendan, casi se acabó Seguiré la revisión, trinquet ¿Luz, agua y sol? ¿Y? ¿Clorofila? ¿Estoy bien? ¿Luego? ¡Hay, ¿Hay fotosíntesis! ¿Entendieron esa silla? aprendo fotosíntesis! Aprendo fotosíntesis. aprendo fotosíntesis! ¡Esta, Esta alegría, alegría de feliz que es en la foto. <risa> ah, Podríamos hacerlo otra vez desde el principio. Sándwiches, sándwiches, ¡Oh, son mi amor los sándwiches. Les suplico que atiendan, que escuchen y que entiendan. Los que castigados quedan, <risa> pasen por aquí. <risa> ¡Triste estás! ¡Mira hacia arriba! ¡Hey, niña! ¡Te ves estupenda! ¡Sí! ¡Eres hermosa tú! ¡Esplendorosa tú! ¡Tu pelo y su fulgor atrapan la atención! Oh, oh. Peperán, es mejor que te pongas tu vestido. El baile es en pocas horas. Ah, oigan, no creo poder resistir más esto. ¿No se dan cuenta de lo que ocurre? Nos hemos convertido en un montón de zombies musicales felices. Tenemos que evitarlo. Ya tienen que dejar de... Eh, ¡Rebotar! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Así está mejor. Oigan, ¿qué les parece si vamos a dormir y... ¿Dormir? No tendremos tiempo para cocinar las ostras, bailar en las mesas de la fortaleza hamburguesa, caminar como monos en el parque y... ¡No! ¡Ya no voy a bailar en ninguna mesa! ¡Estoy harta! ¿Entienden? ¡Necesito recuperar mi vida! Se empieza a exaltar. La debes calmar. Y quiere ya salir. Yo no sé qué decir. Quizá... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mira, alrededor oh. es un pueblo genial Otros quince mil lo creen ¡Ah! igual ¡Mamá! ¡Tienes que ayudarme! Nicky y Milo están enloqueciéndome! Mm -hmm. oh. mm -hmm. ¡Macarrón, por favor! ¡De rodillas, De rodillas pido, pido yo. yo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué espléndido alimento! ¡Toditos de salsa de queso! ¡Me encanta, gusta y tienta de los quesos esta mezcla! Yo no sé si está mal o bien El macarrón puedo yo siempre comer ...que necesitaba vivir una comedia musical, pero me equivoqué... ...como cuando Dieter posó como señor Diciembre en el calendario del taller mecánico. ¡Fue atrevido, perro lindo! Quiero que todo sea como era antes. ¡Ah! Díganme que no es un acompañamiento. Muy bien, entiendo. Todos están locos. ¿Tengo que cantar para decir lo que siento? Entonces digo, ¡ya basta! Yo no quiero ser ruda o descortés, pero otra canción me va a enloquecer. La vieja rutina necesito yo, no soporto. Bien. Va en lo yo lo veo también. Problema mental. Y música. ¿Por qué va gritando? Lo escucho mal. Lo, lo escucho, escucho, mal. escucho mal. Ya no. antes rápido! ¡Te golpeaste la cabeza durante las audiciones para castigo! Que me resbale tal vez soñé, no escucho la música, dime por qué. Llama a los paramédicos. ¿Firmas la responsiva? ¿No hay música de fondo? ¿No hablan rimando? ¿No hay vestidos de baile? ¡Ay, mi vida ha vuelto! Es mejor que te recuestes, linda. ¡No! Estoy bien. Mucho mejor que bien. Tuve un sueño horrendo. Mi vida era un musical. Tú estabas ahí, Nicky. Y tú, Milo, y... ¿Y yo? No, pero no importa, porque ya he vuelto de nuevo a mi existencia rutinaria y aburrida. No quiero estar en ningún otro musical mientras tenga vida. ¡Tonterías! ¡Tú eres la chica picante con cabello rojo! ¡El papel de Monique prácticamente fue escrito para ti! Y nadie ha pasado más tiempo castigado. ¡Felicidades! Uh -huh. ¡Eres la estelar! Los ensayos de baile empiezan mañana después de clases. Estudiaremos la música durante el almuerzo. Y después de clases ensayaremos en el escenario todos los días durante cuatro gloriosas horas. Fama, Peperán. Durante las próximas seis semanas comerás, dormirás y respirarás música, música, música. ¿Oh? ¿Eh? Nunca estoy en el sueño de nadie. Milo, Nikki y hasta la señorita Stark estaban, pero yo no. Otro rechazo más. Yo no aguanto ya. Oh, la infección que solo...